De nada ha servido el mecanismo federal que debería proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Me detuvieron por estar grabando. Desde 2012 existe en México un programa federal que debería prevenir ataques y proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los periodistas y activistas buscamos que no queden desprotegidos ante ningún peligro y menos cuando el peligro sea inminente. Esta semana se dio a conocer que este mecanismo no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de agresiones y amenazas que enfrentan quienes defienden los derechos humanos e informan en México. Organizaciones de la sociedad civil presentaron un diagnóstico que reveló serios problemas en la implementación del mecanismo en todas sus fases. Por ejemplo, a quienes han solicitado la protección del mecanismo se les entrega un dispositivo que funciona como botón de pánico, pero que muchas veces no tiene señal y al presionarlo simplemente no hay respuesta. Cada uno de esos botones cuesta 3.500 pesos al mes por lo que se gastan 1.2 millones de pesos mensuales en una tecnología que no sirve. Hay teléfonos de emergencia a su disposición pero nadie los contesta. Se promete la instalación de cámaras de seguridad pero tardan meses en ser colocadas. Patrullajes que no se hacen y nulo seguimiento de las investigaciones son otros de los problemas. Pero la mayor muestra de ineficiencia del mecanismo es que de junio de 2012 a mayo de 2014 32 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México y se agrede a un periodista cada 26 horas.